Yo les he preparado una, una sesión, pues bastante, vamos a ver, llena, es, es, bien, es bien práctica, es, es con, inclusive con, al final les hago referencia a unos eh, documentos que nosotros hemos generado del Centro de Emprendimiento en alianza con otras instituciones para que los emprendedores puedan usar como referencia y, y, y casi que que ya con eso salen listos para, para, para varias tareas como cofundar y negociar con sus socios algunas cosas. Entonces es, eso es al final, ¿verdad? Para que se queden todos y no, y, no, y no nos dejen aquí a media charla. Pero bueno, entonces voy a iniciar de una vez. El enfoque de esta sesión va a ser pensando primordialmente en aquellos emprendedores que buscan socios o cofundadores a la hora de crear su empresa. Entonces, el solopreneur o los, o los autoemprendimientos quizás no se vean eh, contemplados en, en la charla de hoy, pero, pero también van a haber cosas que les pueden servir. Bueno, ustedes están en un, en un país este, privilegiado, asumiendo que todos están en Guatemala. Eh, Guatemala consistentemente presenta el los mejores resultados en cuanto a intención por emprender en su, en su sociedad, en sus jóvenes. Es un país bastante industrioso y, y bueno, y ejemplo están eh, ustedes, ¿verdad? La Universidad Francisco Marroquín, que es un líder para a mi concepto dentro del ecosistema regional en lo que es la promoción de, del emprendimiento. Esto lo quiero marcar con otra cosa, y es que socialmente, culturalmente, finalmente, Después de 15, 20 años de estar eh, insistiendo en este tema, eh, el emprendimiento ya se ha convertido en una opción real de carrera profesional. Y ahora las nuevas generaciones entienden y saben que pueden crear sus propias empresas, eh, pueden perseguir sus sueños, y ese es el sueño, ¿verdad? Hay personas que, sus sueños es trabajar para alguna empresa y eso es totalmente válido, pero la, el emprendimiento como opción vocacional se ha vuelto muchísimo más atractivo y, bueno, Lastimosamente, eh, toda esta crisis de salud que hemos estado viviendo, ha dado a ciertas personas a emprender, quizás no, no con los emprendimientos que quisiéramos, ¿verdad? Emprendimientos de oportunidad, si quisiéramos utilizar la nomenclatura la Global Entrepreneurship Monitor, eh, y sale mucho emprendimiento eh, de, por necesidad. Personas que, que están, estaban antes de la crisis ocupando algún puesto en alguna empresa, per, perdieron su, su puesto y no han logrado recuperarlo porque el mercado no, el mercado laboral no ha sido capaz de crearlos Entonces, está surgiendo muchísimas, muchísimas opciones de emprendimientos, si se si quiere, algunos informales, eh, y algunas otras personas que tal vez con mayor educación, con mayor experiencia, con mayores recursos, que también deciden darse la oportunidad o al menos preguntarse y decir, bueno, quizás este es un momento para lanzar mi empresa. Independientemente del momento o la razón, eh, existen varias decisiones, ¿verdad? Desde qué producto, qué servicio, o si nos vamos más atrás, uno se pregunta cuál problema o cuál necesidad quiero solucionar del mercado. Eh, y una de esas también es, bueno, lo hago solo o lo hago acompañado. Y, y, y ambas decisiones tienen sus beneficios y sus aspectos negativos. Normalmente uno tendería a pensar que nosotros como fundadores tenemos todo lo que necesitamos para lanzar la empresa, lo cual no es del todo cierto. Eh, pero asumiendo que sí, hay algunas tareas que nosotros podemos tercerizar. Por ejemplo, no sé, eh, vamos a hacer un, una empresa de servicios. Eh, el fundador, en este caso, o la fundadora es muy buena vendiendo, eh, pero no sabe ni le gusta el tema contabilidad. Entonces es un servicio que se terceriza por 100 dólares o, o 50 dólares al mes sin mayor problema. También, obviamente, uno puede este, recurrir a la contratación normal para contratar empleados para ciertas este, posiciones claves. El asunto es que al inicio... En las etapas muy tempranas de los emprendimientos, normalmente no, no se cuenta con tantos recursos como para pagar salarios, verdad o, y menos aún salarios competitivos. Entonces aquí es donde viene la opción de, bueno, realmente necesito apoyo, necesito personas que me complementen, o necesito personas que quieran también poner no solo su tiempo, sino sus recursos económicos junto a mí. Y por aquí ya la decisión va tomando cierta forma. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Lo que está detrás de esto es la famosa, esta, la famosa, el famoso dilema, ¿qué quiero? ¿Generar riqueza o quiero tener control? Vamos a ver, el tema de la riqueza es, vean, si uno quiere emprender para generar riqueza, uno tiene que emprender con otros cofundadores. Porque el esfuerzo de muchos, ¿verdad? Así que lleguemos más lejos, hay más personas, hay más manos, hay más, hay más mentes. Por otro lado, hay personas que tienen mucho temor a soltar las riendas de su empresa o permitir que otros afecten el proceso de toma de decisiones. Y por control estamos hablando netamente de, del control accionario. Si yo lanzo la empresa solo, yo soy dueño del 100% de la empresa. Si invito a un socio, quizás vamos a ir 50 y 50. Y si invitamos, invitamos a alguien más, ya vamos 30 30 y ahí, 33, 33, 33, 33, perdón, y ahí empieza el control a diluirse. Entonces, yo ya no soy el dueño absoluto de la empresa, sino que somos varios. Yo ya tendría, yo invito a Carolina, invito a, a Steffi y digo, bueno, hagamos esto juntos, pero ahora somos tres y los tres como somos socios, ya no es que Francisco se sentó en una mesa, hizo una negociación, decidió... De ofrecerle un descuento del, 100, del 50% de un cliente y listo, ya está el negocio hecho. No, tengo que ir a decirle a Carolina, dice esto, Steph dice eso, están de acuerdo. Y, y hay personas que eso no les gusta. Que de hecho, para, para hacer eso, mejor trabajan en una empresa. Les voy, a, les voy a mostrar con un gráfico cómo es que se, cómo es que se crea. Se distribuye y se diluye la riqueza si decidimos participar a más personas de nuestro emprendimiento. Pues acá está el emprendedor solo, dueño del 100% de las acciones. No le tiene que pedir opinión a nadie ni permiso a nadie para tomar decisiones. Pero resulta que decide invitar a alguien. Aquí, perdón, ahí se me fue la mano. Entonces ya son dos fundadores al 50%. Ya aquí la toma de decisiones es distinta. Ya el control es distinto. Pero lo interesante es que quizás cuando yo empecé aquí con el 100%, yo empecé con un capital mío de mil dólares, digamos que eso es lo que valía ese 100%, y al invitar a alguien, ya estamos hablando de que quizás la empresa valga, no sé, cinco mil dólares, por decir algo. Entonces mi 50% es muchísimo más valioso que el 100% que tenía antes. Y esa misma lógica se sigue hacia la derecha, ¿verdad? Ya en este, en este gráfico vemos cómo estamos los dos fundadores, el uno y el dos, Invitamos a un familiar que cree en nosotros y nos da el 5%, le damos, perdón, el 5% de nuestras acciones. Y bueno, y como somos muy sofisticados, dejamos un 20% del capital accionario en, un, en una bolsa de opción para futuros empleados estratégicos. Entonces, igual, yo inicio con un 100% y aquí ya voy por un 37.5%. Pero es una empresa más valiosa. Y así sigo. ¿verdad? Aquí ya, aquí como ven, en, esta, en este otro paso entra un ángel inversionista que compra un 16.7% de la empresa, todos nos diluimos, pasamos de un 37.5% a un 31%, pero ya aquí ya esta empresa es una empresa que ya puede valer un millón de dólares, bueno, esto, según nuestra región, puede valer 200 mil dólares o 500 mil dólares. Entonces, ese 31% que yo tengo como, como fundador es por mucho, muchísimo más valioso que es lo que originalmente yo tenía cuando empecé. Y así sigue, hasta llegar al último escenario, que es donde hay una, un evento como un IPO, un, un, una salida a bolsa, ¿verdad? Donde los fundadores tienen apenas un 17%, pero que aquí ya estamos hablando que es una empresa que puede valer 100, 100, 100 vamos a ver, varios cientos de millones de dólares en un escenario ideal. Entonces, ese es un ejemplo donde ustedes ven cómo un fundador va perdiendo control. Es decir, va perdiendo capital accionario, pero va ganando riqueza. Y esto solo funciona así. Si usted se queda solo, es muy difícil que se logre el fenómeno de generar riqueza. Y que se logre esos fenómenos de crecimiento de una empresa. Ahora, para crear todavía más, este, para darles más evidencia de por qué es importante. Crear emprendimientos con socios. No todos, ¿verdad? Es decir, no todos los emprendimientos son idóneos para esto, pero. Por ejemplo, les comparto este slide. Y aquí nada más quiero rescatar dos cosas. El, aquí dice que el principal criterio de los fondos de capital de riesgo para invertir en una empresa es el equipo. Y el equipo incluye a los socios e incluye a los, a los empleados clave. Los ángeles inversionistas, que es una etapa previa ¿verdad? en la inversión, ponen al equipo como número dos. Por encima del producto, por encima del modelo de negocios, por encima del potencial de generar eh, utilidades, etc. Ahora, ustedes claro que saben que no todos los emprendimientos son idóneos o aptos para recibir este tipo de inversión de capital de riesgo, ¿verdad? Hay, hay emprendimientos que son más de corte tradicional que lo que termina convirtiéndose en una empresa madura, en una pyme, y que no presenta estos, estos potenciales de crecimientos exponenciales. Entonces, esas empresas definitivamente ni siquiera van a ser consideradas por un ángel inversorista, perdón, o por, un, o por un VC. Pero en el caso de aquellos de ustedes que quieran o estén emprendiendo una, un, una startup, para usar la palabra norteamericana, o, o en nuestros países, un emprendimiento dinámico, un emprendimiento base tecnológica, ustedes sí tendrían acceso a este tipo de inversión, y por ende, vean la importancia que tiene el equipo, y el equipo incluye cofundadores, y el equipo incluye este, empleados clave. Y también, vean por este otro lado, no es lo mismo estar una sola persona jalando, ¿verdad? Haciendo un esfuerzo que estar varios. Entonces hasta aquí les he, les he pintado de una manera muy, muy amigable y muy positiva el hecho de cofundar. Ahora, ¿qué pasa realmente? Cofundar, bueno, em, emprender ya de por sí se las trae, ¿verdad? Ustedes estoy seguro que están familiarizados con esta, con estas estadísticas, ¿verdad? Depende Depende el periodo de tiempo que ustedes analicen, si es de 3 a 10 años, las empresas terminan fallando o quebrando en un 75 o 90%. O sea, la tasa de mortalidad es altísima. Hay un estudio famoso, ¿verdad? Este, el, el, el 101 Startup Post Mortens, que hizo esta, esta, esta, es, pues, la verdad que no es un, no, no es un estudio académico formal, bien Insights, este, y ellos... Vieron estas 101 startups que murieron y dijeron, bueno, un 42% murió porque no tenía una demanda real en el mercado. Y este, digamos, es un slide que yo uso mucho para insistirle a, a los emprendedores que se aseguren de que haya demanda en el mercado, porque si no, la empresa nace prácticamente condenada al fracaso. Si ustedes ven esta lista, en ningún momento se habla de conflicto entre socios o cofundadores pero eso ocurre empezamos con estira y encoge a la hora de tomar decisiones y las decisiones son son son varias algunas son hasta hasta banales por ejemplo bueno qué título tengo yo yo soy el gerente yo soy el CEO o vos sos el CEO no es que yo puse más dinero que vos, yo a hacer el CEO o yo soy más senior que vos o yo tengo más estudios que vos no sé pero es ¿Ese tipo de decisiones o quién, eh, quién, quién vende? Bueno, a mí no me gusta vender, yo soy el técnico, a mí me gusta hacer las cosas. Y empiezan un montón de temas ya en el día a día, cuando deberíamos estar totalmente unificados y enfocados en vender, empiezan a generar conflictos. Y empiezan a hacer que la empresa, ante el mercado, no tenga la velocidad esperada para tomar decisiones. Decisiones de precios, decisiones de ventas, decisiones de contrataciones, etc. Una nota personal corta, yo en algún momento de, de, de mi vida de estudiante, no tan joven, ya en un programa, digamos, ejecutivo, este, fundamos dos empresas, eh, un equipo excepcional, cuatro, cuatro amigos, de hecho, cuatro amigos con excelente perfil, cada uno con, con, con sus propios trabajos, etcétera, creamos dos empresas, una que empezó a vender alrededor de cinco mil dólares por mes, no, no más lanzándola y la otra que era una finte que tomaba más tiempo en, en llevarla al mercado y vean, las dos empresas las terminamos cerrando por conflicto entre los otros. Y fue, y, fue, y fue interesante porque nosotros haciendo un esfuerzo, tratando de ser ordenados, creamos una sociedad anónima, la dividimos, las acciones entre un 25% cada uno, eh, cada uno tenía sus acciones en sus manos, ¿verdad? creímos que eso era suficiente, pero vieras que cuando ya empezamos a trabajar, surgieron ciertas situaciones que no estaban mapeadas en ningún lado, que no sabíamos cómo reaccionar y la decisión al final fue cerrar ambas, ambas empresas. Eh, y, y recuerden que el, la gran motivación de la emprendedora, además de solucionar un problema del real del mercado, además de generar riqueza, eh, es también generar empleos. Nosotros ya estábamos generando hasta empleos. Y cada decisión de estas, o cada vez que, que un emprendimiento cierra, hay, hay, una, hay un efecto negativo que se esparce al resto de la sociedad. Y eso es un poco, por, por, eso, por eso es la razón por la que existen tantos centros de emprendimiento y tantas personas, tanto profesional interesado en tratar de evitar esto. Eh, dándoles a ustedes información previa. Entonces, bueno, yo lo viví y fue por conflictos de socios, no fue por mercado, el mercado estaba ahí, no fue por calidad, no fue por nada. Algunos autores, ¿verdad? Eh, hay, hay, un, hay un autor famoso, un profesor de Wharton, que dice por ahí que, que el, si las empresas ordenan el tema, de los socios, las probabilidades de ser exitosas aumenten un 370%. El profesor se llama Itamolik y lo publica en uno de los libros que, que hace poco eh, este, sacó al, al público. Entonces, ¿cuáles herramientas tienen ustedes para poder evitar esto? Y aquí es donde empezamos. Lo número uno es hacer una, una evaluación... Real y consciente de si ustedes necesitan o no un socio y qué tipo de socio necesitan. Aquí vienen varias preguntas. Nos interesan las destrezas de esta persona. Nos interesa que sus habilidades nos complementen a nosotros. Que si yo soy introvertido, que esta persona sea extrovertida. Que si yo soy muy bueno en números, pero muy malo con las personas pues que, que mi cofundador sea diferente en ese sentido, o sea que me complemente, que entre, entre los dos, entre los tres, o entre los cuatro, hagamos la empresa perfecta. ¿Verdad? ¿Qué pasa normalmente? ¿A quién buscamos? A nuestros amigos, a nuestros primos, a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque me cae bien, porque lo conozco, es buenísimo haciendo páginas web, pero nunca hemos trabajado con ellos, no sabemos cuál es su, su disciplina de trabajo, no sabemos un montón de cosas. Y el problema de trabajar con amigos es, o con familiares es que si las reglas no están claras, se cierra el negocio y se pierden los amigos. Y eso me pasó a mí. De, de, de estos cuatro amigos con los que fundamos estas empresas, hoy en día no nos hablamos ninguno. No somos enemigos, pero no somos amigos. Y es triste porque nos llevábamos súper bien. Entonces, bueno, destrezas, habilidades, ¿qué más nos interesa? que tenga testados educativos y profesionales bueno puede que no tenga los educativos pero mira esta persona ha trabajado los últimos 15 años de su vida en ventas en diferentes puestos pero tiene toda la experiencia del mundo que es otro error muy común que cometemos en, en la región que, que, que en nuestra región desgraciadamente eh, el componente informalidad es muy alto de nuevo ponemos al que nos cae bien ponemos a la persona al novio de la amiga que dice que lo hace y que peor aún, que está sin trabajo. Y que entonces está la mejor oportunidad para echarle una mano. Recuerden que aquí lo que estamos tratando de hacer es crear una empresa seria. Una empresa que tenga alguna oportunidad de salir a competir al mercado y de ganar. Entonces ocupamos crear como el equipo ideal. Imagínense que es un deporte, ¿verdad? Y algo muy importante es esto. Si hemos trabajado juntos o no. ¿Por qué? Porque el gran reto es, mientras todo esté bien, ustedes van de paseo con varias personas, así no las conozcan, la van a pasar bien. Llegamos al siguiente nivel. Si ustedes van de viaje con sus familiares al exterior, la primera semana es fantástica. Ya la segunda semana, entre el cansancio de las caminadas, el negociar que dónde vamos y dónde sí si vamos, ya la cosa se empieza a poner, ya empieza uno a pelear con los familiares y ya después mejor no volvamos a viajar con ese familiar. El tema es que si ustedes no han trabajado con esta persona, es muy difícil saber cómo esa persona reacciona ante el estrés, reacciona ante el cansancio, reacciona ante la presión. Y en un ambiente de negocios, eso es lo que abunda. Es un poco lo que ustedes enfrentan en sus clases, ¿verdad? Bueno tenemos un tiempo límite para entregar un trabajo, el compañero no ha hecho nada, nos tenemos pocas horas para hacerlo. Ese tipo de dinámicas, de alguna manera, le ayudan a ustedes a prever el tipo de compromiso, el tipo de ética laboral que podría tener esta persona. Y, y estoy usando el caso específico de ambientes de aula, este, pero también eso se extiende a, a ambientes laborales. Aquí hay una, aquí hay una, una forma de ver esto, esto es de un autor que se llama Stephen Pollan y, y, y es un libro que habla sobre cómo hacer distribución de capital entre socios. Pero aquí él, él hace un, un, un, un paréntesis y habla de, de cómo deberíamos enfocar el tema de crear equipos balanceados. Entonces aquí tenemos a Bob, ¿verdad? Aquí están todas las ventajas de Bob. Es bueno en la parte de negocios, se va a encargar de eso, es bueno haciendo fundraising, es bueno con los financials, es bueno con las ventas. Tenemos a Jill, que pues es la parte técnica, es quien nos va a llevar a hacer el MVP, tira código, sabe manejar equipos de, de, de programadores. Y tenemos a Steve, que lo único que Steve ap aporta es que tiene experiencia en Project Management. Project Management sí, está bien, una empresa de este tipo es valioso, pero es tan valioso como para ser socio. O eso es una posición que podríamos este, contratar. Entonces, esto es un equipo no balanceado de socios. Aquí el ejemplo ya cambia y aquí ya sí tenemos un equipo más balanceado. Donde está Bob y Jill y traen a Joe en vez de a Steve. Y Joe no solo hace Customer Development, eh, bueno, vendiendo. Y aquí ya tenemos un equipo más. Hasta aquí estamos hablando de la idoneidad del análisis que tenemos que hacer, de las capacidades, habilidades, y estresas, de los potenciales fundadores que vamos a incorporar a la empresa. Aquí no hemos hablado mucho de funciones, ni de compromisos, ni de ciertas cosas. Volviendo al tema de la, de la informalidad, ¿verdad? hay que documentar lo que ustedes hablan, lo que ustedes acuerdan, lo que negocian, así sea una servilleta al inicio, así sea un email después, y ahí la idea es ir dejando un rastro, de papel, una, una forma de documentación que ustedes puede que necesiten en el futuro en caso de que haya un conflicto. De nuevo, todo esto es preparándolos para el conflicto. Puede que el conflicto nunca ocurra, pero si el conflicto ocurre y ustedes no tienen esto ordenado, las probabilidades de que la empresa quiera a raíz de ese conflicto son altísimas, son más del 95%. La otra cara de la moneda es si ustedes van trabajando estas cosas, va a ser más fácil resolver de una forma amigable quizás, quizás no, quizás resolver tal vez en una mesa con abogados o en alguna otra instancia que sirva para resolver conflictos, este tipo de aspectos de manera tal que se logre una salida amigable de este socio y que la empresa siga funcionando, manteniendo sus empleados y manteniendo sus ventas. Esto es obvio, pero se los comparto, ¿verdad? Las ventajas de documentar. Se evita este tema, pero es que usted me dijo, no, yo lo que quise decir fue otra cosa, pero usted también dijo tal otra. Él, él, él dijo, ella, ¿verdad? eso se elimina porque queda por escrito. Fraude, tentación de cambiar acuerdos, se acaba. Fallos de memoria. Mira, es que eso lo dije a la carrera, realmente ni recuerdo, pero jamás yo diría algo así. Eso pasa en la vida real. Este tipo de conversaciones son diálogos de la vida real. Y lo último es, como lo mencionaba, que da, en caso de ir a instancias, da un sustento concreto para poder este, alegar y, y defender su posición. Hasta aquí entonces hemos visto la importancia de que si vamos a, a, a crear una empresa con socios, o si ya tenemos nuestra empresa y queremos traer socios, a que tenemos que buscar un equipo balanceado, gente que nos complemente, Dos, que tenemos que tener la disciplina de documentar todo lo que hacemos. Y aquí viene un tema bien álgido, que es la distribución de capital. ¿Verdad? Y aquí, aquí, aquí hay varias, varias formas de hacerlo. No, alguien diría, bueno, no, yo fui yo de la idea, entonces yo tengo que tener el 90% de las acciones. Otro diría, no, bueno, sí, la idea la tuve usted, pero yo estoy poniendo el capital. Entonces la mayoría es mi y ahí empiezan, ¿verdad? Miles de opciones creativas, porque yo merezco más que los demás socios. Recomendaciones claras, hay que ser justos. Eh, aquí, bueno, esta palabra ahorita la, se las voy a explicar. Todos aplican el vesting, ya les explico qué es. Y la recomendación es, una vez que están de acuerdo en cuánto porcentaje le toca a cada uno, el tema no se toca más. Entonces, ejemplos de distribuciones, ¿verdad? 50-50, eh, cuando son dos socios, 83 63, 63 o, o múltiples formas de hacerlo. ¿Cuáles son los retos? Los retos son, ¿quién hace el aporte más valioso? Y aquí, y aquí no, no, no les hicimos una encuesta, pero tal vez alguno de ustedes me diga, ¿qué es más valioso? La idea... O recursos económicos. Hay otro tema. Otro tema es lo que cada uno de los socios está contribuyendo en este momento que estamos lanzando la empresa y promesas de contribuciones futuras. Como, bueno, vean, yo ahorita solo tengo cinco mil dólares, pero no puedo dedicarle una hora de trabajo a esto porque tengo mi trabajo y mi, y mi familia, no puedo hacerlo. Pero les prometo que en un año yo renuncio y vengo a trabajar aquí tiempo completo. Hay, hay muchísimos retos, ¿verdad? Entre en cómo, cómo. ¿Cómo medimos la contribución que cada uno puede hacer? No todos van a poder poner lo mismo, ni, ni la idea, ni, la, ni, ni el dinero, ni la dedicación. Entonces, ¿qué pesa más? Recomendaciones, las veíamos antes, sean justos, traten de, de pensar todo de una forma similar y, en la medida de lo posible, traten de usar este, porcentajes equitativos. Realmente, si ustedes acercan un socio y y de entrada le ofrecen el 1%, esa relación la están condenando a, a, a que la persona no se va a comprometer, no va a trabajar lo que debería. Ahora, si es un, un, un empleado clave al que le están, dando, eh, le están dando un salario y además le dan una pequeña contribución del capital, es diferente. Ok, y aquí hay algo que tal vez yo no mencioné al inicio. Este ejercicio del emprendimiento para que tenga sentido para que, y por sentido me refiero, para que lleve los beneficios que queremos de generación de empleo, etcétera, la economía, estamos hablando que tenemos que crear organizaciones. No nos podemos quedar en la, en la empresa unipersonal, ¿verdad? Porque eso sí, eso pues quizás cumpla lo suficiente y aquí estoy pensando tal vez en un auditor que, que, que trabaja solo, eh, ¿verdad? Y que tiene su, su carterita de clientes, pero igual va a ocupar que es su secretaria, que hubo un asistente, etcétera. Entonces, sí, definitivamente hay emprendimientos que por su naturaleza requieren más inversión que otros. Y aquí estoy pensando en todos los emprendimientos de biotecnología, ¿verdad? que son desarrollos de varios años hasta que se pasan todos los permisos y se obtienen las patentes, etcétera. Cinco o más años desarrollando una tecnología y varios miles o, o, o, o varios millones de dólares en el proceso y otros que no. Pero eh, a la hora de un tema como el que estamos viendo, en ambos casos yo diría hay que tasar y cuantificar el aporte de cada quien y tratar de ser justos a la hora de distribuir las acciones. De nuevo, hay empresas y hay momentos en la vida de una empresa cuando siempre y sencillamente las utilidades que genera no son suficientes para crecer. Y, y, si, y lo que usted menciona también, se conoce como crecimiento orgánico, que es cuando yo crezco con los mismos fondos de la empresa. En algunos casos, ¿verdad? La oportunidad del negocio está, es, es, digamos, es internacional. Y vos no podés, con las utilidades que generas, dar el salto. A decir, ok, voy a entrar en cinco países. No podés. Por eso es que existe ahora toda esa gran industria del de las finanzas emprendedoras o el equity finance, donde hay un montón de interesados en decir ok, su proyecto me gusta, le veo potencial, aquí tiene el dinero para que crezca lo más rápido que pueda, porque también hay un tema de competencia, ¿verdad? Hay veces uno como empresa, uno dice, no, yo voy aquí a pasito, a pasito, lento, no... Y yo estoy de acuerdo que uno puede busstrapear al inicio. Uno puede busstrapear su MVP, uno puede busstrapear eh, su primer cliente. Pero ya crecimientos, aunque quizás lo pueda hacer, no es lo ideal, porque si te toma tres años llegar de la A a la B, alguien con una inyección de capital podría llegar de la A a la B en un año. Y ahí hay una ventaja importante con respecto a, al posicionamiento y a la captura de cuota de mercado. Lo que, que les quiero presentar ahorita es el famoso tema del vesting. El vesting es algo que se usa y que se ha usado siempre en, en todos estos temas de asignación de acciones, de asignación de capital accionario en Norteamérica y en países desarrollados. En nuestros países es poco usado y además poco conocido. Entonces, la palabra vesting, yo no conozco una traducción al español, pero lo que explica es cómo los socios, los accionistas, se ganan el porcentaje de acciones que acordamos al inicio. Entonces, si yo voy a ser socio de Diana, Bosberg y Dulce y Martínez, vamos 33, 33 y 33. ¿Ok? Pero el vesting lo que dice es cómo los tres nos vamos a ganar las acciones. Es decir, no es que desde el día uno salimos con una bolsa con el 33% de las acciones. No. Se establecen unas reglas de cómo nos nos vamos a ganar. Y si no cumplimos esas reglas, no nos ganamos ese porcentaje. Aún así lo hayamos pactado al inicio. Hay dos formas de calcular el vesting. Una es por tiempo, que es la más usada, y otra es por hitos, por logros. Entonces, les voy a presentar cómo funciona el vesting por tiempo. Normalmente, hasta el día de hoy, el vesting en Norteamérica se hace a cuatro años. ¿Por qué se hace a cuatro años? Porque ese era el tiempo que antes, en promedio, le tomaba a una empresa a ir de la idea a un IPO o a una salida en bolsa. Es decir, es un, es un periodo totalmente arbitrario que obedece a una práctica de negocios. Que inclusive ya hay gente que dice, hay que cambiarlo. Ahora tiene que ser un vesting hace 8 años, a 10 años. ¿Qué es lo que dice? Bueno, cuando nos sentamos con la servilleta en el restaurante a, a conceptualizar esta idea, y firmamos una servilleta, ok, a Diana Bosberg, 33, a Dulce Martínez 33 y a Francisco Martínez 33. Francisco tuvo la idea, Dulce tiene los recursos y Diana se va a encargar del día a día. Listo. Pero ahí, ¿qué? Bueno, entonces, vea, vamos a usar un vesting de cuatro años. Es el primer año, no nos ganamos, bueno, los, prim los primeros 364 días no nos ganamos nada las acciones no somos dueños de, del 33% y tampoco de un porcentaje del 33%. Pero cumplido el primer año, ahí sí, todos vamos a ser dueños de una cuarta parte del 33% que nos toca. Eso es lo que se llama un cliff, ¿verdad? Que es un es un año donde tenemos que demostrar con nuestro trabajo que estamos entregados a la empresa y entonces, ok, este año los 365 días los trabajaron, cumplieron lo que dijeron, sí, ok, entonces ahora sí, de ese 33%, vamos a poner en los libros que un 25% ya es de ustedes y nadie se los puede quitar. Y el resto del 33%, es decir, las tres cuartas partes que hacen falta, se las van a ir ganando, puede ser diariamente, puede ser semanalmente, puede ser mensualmente, puede ser anualmente. Terminado un periodo de cuatro años, como acá, a los cuatro años se, se cumplió el vesting y cada uno de nosotros es dueño del 33% acordado. ¿Por qué creen que esto es una buena idea? En, en la vida real, en, en este esfuerzo emprendedor, ustedes y sus cofundadores pueden arrancar con la mejor de las intenciones, con las ganas completas. Y en el camino pueden pasar muchas cosas que ustedes no pueden prever la enfermedad de un familiar, un cambio en situaciones laborales, una emergencia de salud, mil cosas que los van a obligar a ustedes a decirle gente, ¿saben qué? No puedo seguir con la empresa. Y entonces no pasa nada, ¿verdad? Usted, usted se puede retirar. Esto lo que evita es, ok, eso pasó, yo les digo, empezando el año 2 nomás, vea, Diana, vea, Dulce, te tengo que retirar, en una emergencia no puedo seguir. Entonces, en ese momento, yo en vez de irme con un 33%, yo me iría con un 8% de la empresa, que es mío. Y para ustedes es más fácil negociar conmigo, porque entonces no es, bueno, Frente, compramos el 33%, que es lo que se hace hoy en día. Y ahí empieza, bueno, esto vale X, no, esto vale Y. No, el 8% es algo más fácil de manejar en ese escenario cuando yo me tengo que ir al final del año. Si eso ocurre al final del año 2, entonces me voy con un 16%, que también es más manejable. ¿Y qué pasa con el porcentaje que yo no me he ganado? Les queda a ustedes, los cofundadores, para dárselo a otro socio que puedan traer o para que ustedes digan, no, metámosle ganas nosotros a esto y dejémonos ese porcentaje. Por eso es que se usa el vesting. Entonces aquí hay un cuadro un poquito más complejo, donde pueden ver, y ahora sí porcentualmente, en el caso de Bob Gil y Steve, que al final sí lo contrataron, aunque no era el muchacho del equipo ideal, como el acuerdo inicial es este, 41, 33 y 25. En el año 1 no se gana nada. Superado el cliff, se, se ganan el 25% de esta cifra. En el año 2 se ganan el otro 25% y ahí van hasta que en el año 4 están lo que se dice en inglés fully vested, que es que ya el vesting se completó. Y ya ahora sí son dueños de esto. Y ahora sí, si a, si a Bob se le ocurrió, si en el año 5, ahí sí, ahí ya sí hay un problema, porque ahora sí que negociar con él es el 41%. Otra cosa importante, el esfuerzo de crear una empresa, aunque hoy en día uno piense que con la facilidad que se hace un MVP, con la facilidad que se hacen muchas cosas, eh, podría ser rápido. Esos son esfuerzos de cinco años mínimos. Esos son proyectos de vida. Uno no puede pensar que es menos. Y son proyectos de vida donde en los primeros tres cuatro años ustedes van a llevar palo. Eh, va, va a ser difícil, van a verselas van este, bien justitas, ¿verdad? En cuanto a pagar salarios, hacer muchas cosas. Y quizás ya por ahí del año 4, 5, ya empiecen a, a recibir los frutos de tanto esfuerzo. Pero estos no son esfuerzos de un año ni de dos. Eso no significa tampoco, ¿verdad? Que ustedes van viendo que una empresa no hay manera que levante y van por el año 2... Y están teniendo una morragia terrible de efectivo que digan, bueno, no, quizás tenemos que cerrar o buscar un pivote o algo. Pero bueno, entonces les quería presentar el vesting porque el vesting es, es y bueno, la pregunta que me van a hacer es, Francisco, ¿y eso se puede hacer en Centroamérica? Por ejemplo, ¿la legislación local lo permite? Sí se puede. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que contratar a un abogado, ¿verdad? Porque hay ciertas restricciones. Por ejemplo, ustedes me podrían decir, Francisco, ok, pero... Si todos el primer año nos ganamos el 10%, por ejemplo, aquí vean, en este caso que tienen en, en pantalla, si estos señores se ganan el primer 25% al final del año 1, quiere decir que quedan en el aire sin asignar con nombre y apellido el 31% restante que le falta a Bob, el 20% resto por ciento de Jill y el 19% de Steve. ¿Qué se hace con esas acciones? Legalmente, ¿cómo? ¿Dónde están? Se supone que eso va una cosa que se llama la tesorería. La tesorería de una empresa, de aquí ya estoy hablando, manejo contable financiero legal, puede, puede tener acciones de la empresa sin asignar. Pero aquí es donde se pone interesante. Según la legislación costarricense, por ejemplo, en tesorería no pueden haber más del 25% de las acciones sin nombre, sin asignar. Entonces ahí los abogados empiezan a crear otro tipo de recursos y herramientas para que eso se refleje. La respuesta es, sí se puede hacer se ocupa un especialista ahora la pregunta es esta, ¿existe alguna herramienta específica donde yo pueda resumir todo esto que hemos visto? si sí, existe se llama el acuerdo de fundadores, bueno, tiene varios nombres ¿verdad? acuerdo de preincorporación, etcétera y aquí ustedes lo que hacen es que ponen por escrito en un documento formal un montón de condiciones, no solo de la naturaleza, de por qué se está moviendo. Y, y esto no es, digamos, el constitutiva de una sociedad anónima. Esto es previo. Eso es cuando yo me siento con Diana y con Dulce. y Bueno, aquí estamos. Diana, ¿vos qué vas a aportar? Yo aporto X, Y, Z. ¿Cuáles van a ser tus responsabilidades? X, Y, Z. Y lo mismo hago con Dulce. Ellas hacen lo mismo conmigo y tenemos todo ahí por escrito, establecemos el porcentaje accionario que nos va a tocar a cada uno, y, es, y también decimos que aplica una cláusula de vesting Y con ese documento en mano arrancamos, empezamos a hacer MVP, empezamos a buscar capital semilla, empezamos a buscar eh, clientes para el y hacemos muchísimas cosas con ese documento. Podemos facturar, quizás no podemos facturar porque no hemos hecho una sociedad no hay una entidad legal para hacerlo, pero, pero podríamos facturar a nombre de Diana, que resulta que ella ya está inscrita y todas esas cosas que ustedes ya saben que ocurren normalmente cuando uno está empezando. Aquí ustedes ponen por escrito todo, todo lo que han negociado y aquí, bueno, nada más es para, para que lo tengan por escrito. Aquí la idea es defender intereses de cada uno de ustedes y también establecer sus responsabilidades, ¿verdad? Y que lo que busca es mitigar riesgos, mitigar riesgos de conflictos, mitigar riesgos de demandas. De demandas. Ya esto es bien técnico, bien legal, pero es, es fácil de entender. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué artículos, qué subtítulos, qué capítulos debe tener como mínimo la transferencia de la propiedad? ¿Qué pasa si Dulce dice, ¿saben qué? Me quiero ir ya. ¿Cómo transfiero la propiedad? ¿Cómo ir por la propiedad? Estamos hablando de las acciones del capital accionario. ¿O qué pasa si Diana se nos acerca un día de gente hay reunión? Estamos mal de plata. Las ventas no están avanzando. Pero yo tengo un tío que está interesado en invertir en la empresa. Obviamente estamos hablando que es un nuevo socio. Entonces, ¿qué pasa si, si, si alguien propone un nuevo socio? qué condiciones entra? ¿Qué acción, ¿A qué precio se le da la acción? ¿Cómo se hace esto? Eso también queda por escrito ahí. El tema de la confidencialidad, pues eso se recomienda siempre, pero en nuestros países eso no es muy... no, no, no aplica mucho. Eh, vamos a ver, y aclaro por qué digo eso. Normalmente eh, la confidencialidad, confidencialidad es algo que, que, que se solicita o dice, ahora bueno, entonces Diana y Dulce se comprometen a poner la confidencialidad y Francisco también sobre el proyecto, sobre la empresa. Y, bueno, normalmente esa, esa confidencialidad va amarrada de otra cosa que se llama eh, un non compete o, o que no va a competir con, con, con la empresa, verdad que ustedes como socios no se van a ir y van a abrirse una empresa igual. Lo que ha pasado, por ejemplo, con la legislación costarricense es que han dicho que, el, que los non-compete van en contra del derecho al trabajo. Porque qué pasa si usted es un experto en mercadeo y es lo que usted hace en el startup de mercadeo y sale del startup, usted no va a ir a inventarse que es profesional en astrofísica. O sea, usted sigue siendo un experto en mercadeo, va a trabajar en mercadeo. ¿verdad? Pues por ahí, por lo menos en nuestro país, ese tipo de cosas... Eh, en nuestro país, digo yo, en Costa Rica, ¿verdad? Yo no sé en caso específico de Guatemala, pero las, al final las legislaciones son muy similares, ha tenido ese tipo de, de tratamiento. Entonces, bueno, ¿cómo se toman las decisiones? Aquí es interesante porque una decisión es, vean, yo quiero contratar este proveedor que nos va a hacer la plataforma que soñamos eh, y es una inversión de 50 mil dólares. Yo puedo tomar esa decisión asumiendo que yo sea el gerente general de la empresa o, o ustedes consideran que es una decisión tan importante que afecta tanto los recursos de la empresa que debería ser una decisión en equipo. Uno puede establecer límites, el gerente general puede establecer, puede tomar decisiones máximo por el monto de 20 mil dólares. Cualquier decisión por encima de ese monto tiene que tener el visto bueno de, de, de, de los otros socios, por ejemplo. Entonces, sí, alguien podrá decir... Bueno, Francisco, pero es que eso le quita lo divertido a crear empresas, ¿verdad? Porque se vuelve eh, de ahí un poquito restrictivo, una camisa de fuerza. Quizás sí. Quizás sí, pero ustedes, digamos, al final crear una empresa, si ustedes lo disfrutan en buena hora, pero no es un juego, ¿verdad? Es un tema bien delicado. Aquí hay un ejemplo cortito para que usted, Ya esto es un tipo, ya esto es un documento que está, digamos, en, en redacción. ¿verdad? socio a, B, C y D, participación en 90.000 mil, el número de participación ¿a qué porcentaje equivale? creo que por aquí se menciona el vesting la consolidación de las acciones del socio D está sujeta a un reverse vesting tema y será de forma progresiva a la constitución de las fases reflejadas en la cláusula 2.2 este es un documento que sí se pone un poquito más más, más técnico, pero vean esto por ejemplo, será materia de la Junta de Fundadores, hasta aquí yo, yo no he hablado de la Junta de Fundadores la Junta de Fundadores es lo mismo que decir las reuniones que tengamos ya Dulce y yo, ¿verdad? Somos los fundadores que ya no como, como como gestores de la empresa, sino más bien como, como tomadores de decisión, decimos, bueno, ¿qué decisiones tomamos nosotros como junta fundadores? Y se tienen que llevar un acta y, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? O aquí pueden ver, si la, si la compañía se va a vender, esa decisión no la puede tomar el gerente general. Es una decisión de, de junta fundadores. Si se amplía o se reduce el capital de la sociedad también, etcétera. Bueno, aquí ven lo de los gastos por 20.000 mil euros. También es un tema junto a fundadores. Eh, vamos a ver otros ejemplos. ¿Qué aporta cada socio? Este es un capítulo interesante. El, el socio A aporta la idea. Vean qué interesante? El socio A aporta la idea. Los dominios, obviamente hablamos de dominios de internet, aporta cinco meses de trabajo que ya realizó sin sueldo y mil dólares en efectivo. El socio B aporta 5,000 en efectivo y haber dejado su puesto de trabajo en la compañía X. Entonces, si ¿sí ven, son, son descripciones muy reales, ¿verdad? Y esos son los aportes de cada uno. Este el socio D, pues aporta... Este es el socio como inversionista y por eso le hicieron un reverse vesting para decir, bueno, le vamos a dar X porcentaje y se lo vamos a dar de, de una vez. Ahora sí, para ya ir cerrando, les quería compartir eh, esto, esto que ven ahí, esto obedece a una, eh, eh, esta firma de abogados, la Tamlex, es una firma que es eh, aliada nuestra, la eh, ANCAE, y eh, hace un par de años hicimos un esfuerzo por traducir y revisar a nivel legal, una serie de documentos que son utilizados en Norteamérica para invertir en empresas en etapa temprana. Y me refiero a estos que ven aquí, el KISS, el SAFE y el Pagare, que es como un tipo de nota convertible. El KISS y el SAFE son como los dos instrumentos principales para invertir en, en etapas tempranas, en idea que usan... 500 Startups, que es un VC famoso que ya está en América Latina, y, y el SAFE lo puso de moda Y Combinator, que son eh, documentos, digamos, que facilitan estos procesos de inversión. Entonces, nosotros les pedimos autorización a ellos para traducirlos y están disponibles en esa págin página web. perdón Ustedes nada más tienen que registrarse y al final del registro les salen todos los documentos que es de, del Kissel Safe también hay un hay un cómo se llama hay un hay un eh, la palabra que yo usar es machote pero miras que nosotros usamos esa palabra en Costa Rica no sé si en Guatemala la usan pero cuando la uso con audiencias suramericanas me dan problema porque se imaginan un macho enorme verdad una persona rubia enorme eh, el machote en Costa Rica es como un como un, un template no sé no sé cómo se dice eso es un template de un acuerdo de preincorporación, de un acuerdo de fundadores. Todo lo que van a encontrar ahí son machotes. Y hay un machote de, de acuerdo de preincorporación que ustedes pueden utilizar para empezar a tener las conversaciones con sus cofundadores. Idealmente, ese documento después va a tener que ser visto por, por un abogado, pero pueden adelantar muchísimo. ¿Verdad? Porque ya está ahí y, y, y sirve de guía. Entonces es, está el el documento este de preincorporación, está el de incorporación, está el KISS, el SAFE, está la nota convertible. Hay un montón de material que ya está disponible para que ustedes puedan consultar. Hay otros, hay un, hay un contrato de asesoría, que ese lo conseguimos con autorización de una institución que se llama el Founders Institute, que estoy seguro que también está en Guatemala. Ellos, ellos han puesto de moda la figura del asesor, de que todo startup debe contratar un asesor, eh, que es un veterano en la industria, que se compromete a dedicar horas a, a, a startup y a cambio de eso se le da un porcentaje del capital accionario, 1 por un 2%, eh, que también aplica el vesting, ¿verdad? Que los, esos 2% se lo ganan en cuatro años, no se lo ganan inmediato. Todo eso está ahí y es de acceso gratuito. Y, y ustedes, si lo necesitan para sus empresas o para otros fines educativos, eh, pues bienvenido. Y ahí lo tienen. Para eso lo hicimos. Entonces, ya, a nivel de resumen, eh, eh, hay que asesorarse legalmente y mientras más grande sea la oportunidad de la inversión, pues con más razón hay que hacerlo. Y los dejo con, con esta frase, ¿verdad? Que si desea ir rápido, es solo y si quiere ir lejos, de acompañado.